Buongiorno cari amigos <ríe> Da pablo, el giorno de hoy ¿Qué cosa faccio? Faccio un circuito para tonificar la gamba El glute, el abdomen Aunque con esta pala, con este ball, laboramos un poco los Estabilizadores, laboramos anche un poco el equilibrio Que nos manca, tanta gente que dice No, yo, yo equilibrio Y cuando facciamo un ejercicio con esta pala Tum, cae a tierra. mira comando Que tú no seas uno de los que cae a tierra? El giorno de hoy, vamos a fare con este Circuito muy... Útil y ti, mira comando. Podéis aprender los ejercicios que sean más adaptos para ti lo puedes hacer en palestra, aunque en casa o en cualquier punto. Cuesta palas, cuesta pala o fin o fines Dónde se puede encontrar? en un negocio esportivo. ¿Cuánto cuesta? 25-30 euros. Es muy útil, aunque yo lo utilizo como, como sedia en casa. Guarda, <risas> me relajo Mira comando, mira comando. Eh, primero de iniciar, vamos a hacer un poquito de. De movilidad articular, movemos un poquito nuestro cuerpo, así le enviamos las informaciones a todas nuestras neuronas que vamos a hacer actividad física. Ok, mueve un poquito el brazo, avanti, muevo el muevo, muevo, muevo el pie, es así, es así, velo sonridente. Ok, voy a pliegar, pliego y echando lentamente. Cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Voglio fare 11 a 12 esercizi. Mira comando, mira comando. Yeah. Voglio fare una sequenza e tu come hai detto prima, prendete lo che sia meglio per te. Mira comando. Ok, importante, una, una idratazione, guarda, sto registrando oggi 2 di giugno. Mira comando, mira comando. Attenti, attenti. Il sport mai va in vacanza. Ah, buono questo, buono, buono. Ok, perfecto. Voy a iniciar nuestro primo ejercicio con abdomen, con la espalda. Abdomen, vádalo pa. Vádalo Abdomen. Molto útil. Voy a guardar un punto fijo y voy a hacer pues este ejercicio de abdomen. Vádalo pa. Uno. dos Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me concentro, centro el abdomen. Seis. Ocho. 9 10 Cosí, lentamente guardo un punto fisso allora sale 5 10 4 5 e fermo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 importante sentir el abdomen sentir el laboro que estamos laborando el abdomen importante cuando hacemos este ejercicio vamos a guardar el fiso, un punto fijo, por si estamos de pan en pan a nuestro colo ok nuestro segundo ejercicio guardalo para prendo la pala prendo la pala manos en el lute puesto puesto jamba tesa 2 3 4 Hasta le puedes meter aunque de más aunque de más de más de más magari 20 25 30 mira comando mira comando aunque es importante siempre que elaboremos el alto podamos fortalecer la nuestra espina la parte baja tenemos que siempre el equilibrio no solamente fuerte avante y débiles atrás tenemos hacer una compensación aunque somos fuertes atrás 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, abro el cielo abro 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 4 5 6 el Sube el pie, ok, perfecto, la vida siempre nos quiere, nos quiere de pie, mira como hay, mira como hay, a ver, me aparece otro ejercicio de abdomen, y luego, continuo con el ejercicio de escampa en el cruce, vamos a aparecer abdomen normal, pero en cuadra cuatro el punto piso un corro con la mano en el centro su pues, sube Canta, canta, canta, canta, canta Vamos a iniciar con, con abductor, aductor, interno, cocha Vá de pa. Me trajo ¿Qué sí, va, va a hacer? La pala, la pala, voy a hacer un fuerte movimiento Chiudo y abro Va una piccola presión, vá pa la presión pa Chiudo oiga, está fuerte la pala 10 volte, 12 volte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, due più uno. Due, fare 15 ah, 13 quindici, ah, tredici. Quattordici? El 15, perfecto, perfecto, bueno, ahora elaboramos la parte interna de nuestra gamba el adductor, aductor, adutor, luego luego hacemos uno para el abductor, la parte opuesta ok, nuestro próximo ejercicio, voy a trabajar un de el Solo, que cosa debes hacer, prenderte una pala, eh, guardar de frente, schiena derecha, guardalo lo que voy a hacer gamba tensa, hago te esto, uno 2 3 4 5 6 7 8, vado di persuasione 9 10 2 in più 1 e 2, mi fermo, mi fermo, sono etico 1 2 e 3, perfetto, adesso cambio di... Cambio el ganda, cambio el ganda, va a decir que con la pala se un poco en estabilidad, porque si elaboramos un poco el equilibrio, ok, cambio, cambio, 1, 2, puoi fare anche di più, puoi fare 20, 20, 25, tu che sei forte, no? mi comando, mi raccomando comando, ok, adesso, guarda che faccio postura, diritto guardo di fronte, guarda che va a fare, così di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me concentro, 1, en el me fermo, 1, 2, y 3. Venga, siento ya esta gamba ya, ya que está, está laborando la parte interna, externa de nuestra gamba, siempre labora, labora, labora, labora. cambio, cambio, cambio eh, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimo, le fermo, 1, 2 e 3, uff, uh, ai ai ai ai, se sente, se sente, se sente, se sente, adesso voglio fare el squat o el squat, el squat el, o, o la sentadilla la sentadilla de español con la pala las personas lo pueden hacer con la pala con la pala avanti o con la pala al muro así como guardate, guarda, estoy haciendo eh, eh, dentro del albero, el, el, el que estoy a la natura estoy en, el, estoy en el jardín de casa ok, guarda, importante Piedi. a, las a, misura a la misura la espalda pala avanti, yendo lentamente 1, andiamo a fare 12 2 3, tu puoi fare anche 20 4 5 6 7 8 9 10 1 no me 1, 2 tres. Uf. Ay, ay ay ay, sí. ok, a voy a parer. un antro de abdomen, abdomen. me voy a parar un poquito de la vista, se lo explico! es cosa lo abro, abro más de cuesta postura, vale Cuesta ¿Vale? ¿Vale lo que pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parece como la hora de interés total 3, depende de ti, 8, 9, en 10, perfecto, grupo de parentes 40, 50, depido, cosí tu, tu músculo, labora y siente el ejercicio, guarda el próximo que pasamos, guarda lo costura, guarda lo paso, tú la pala, tú la pala, paso avante y un pie de aterra, dale equilibrio y pulsamos pues Uno, lento Y te haces la fin por el centro del ejercicio directamente todo lo que hemos logrado. Ok, cambio, cambia. Uno, dos, tres, siete. <risa> ah, te ¿no? Ok, voy a hacer un otro de atón, un otro de atón, un alto de está Esta vista, por con mi guarda siempre no. Vaya avanti, vaya avanti, vaya avanti, vaya avanti No me se enferma. Está, está, está. Nuevamente, nuevamente. Está. está, está, está, está! Yo le que lo caeré, tu creo al no Dove tu? Dove sta andando? sono 3 più 3 sta andando? 2 sta andando? Ultimo sta ultimo Dove sta andando? Dove sta andando? Dove fare un alto de gamba, un alto de gamba Ok Dame un alto, un alto, un alto, un alto Un alto, un un la vida siempre nos quiere decir Ok Estoy muy contento con toda la gente que me está aquí en Físima. Mira comando Todo lo que falla, hoy? Yo... Mañana se de Mañana, mañana, manos, los más Puesto, piano piano tu rayones tus un lo importante no fermar ok, okay vamos a parar con esto segundo de de la de, de, ah, vamos a parar con de la de la mano de la la pala A fondo y la de la mano de gamba Tres. que la la la 5 6 7 8 9 10 Dammi 2 in più! 1 in più! Ok, perfetto! Adesso, cambio, cambio, cambio! 1 2 ok perfecto estos ejercicios te van no a sudar a mí ya me están haciendo sudar y a ti a ti veo que a ti no te va no te ok, voy a finalizar con nuestro último cuesta si huele un poquito de equilibrio mira comando, Tú lo haces. meto la pala a tierra lo soque qua que el prato pero sin palestra en casa, tú lo puedes realizar. Oye, ok, bájalo para. Dietro, siempre es dietro. Me subo y su abre. Para, para, para. Lentamente, lentamente. Por equilibrio. abre la mano. Uno. dos Tres. Cuatro. guarda, el vale. estabilizador es mío, está un poquito así ok, nuevamente, nuevamente, se inicia, se inicia, 1 2 1 3 2 4 3 5 6 7 8 9 10, te gusta de pura concentración ok, perfecto, Inicio. concentración si tú te sbaglias no hay problema ¿Qué? Pensa, por su objetivo y prueba nuevamente. Y prueba nuevamente. Y prueba, prueba, prueba. Siempre la vida nos mete en dificultad, pero tú, prueba la solución. Ok. <ríe> Cambio de gamba. Yo he hecho una gamba que está un poco así, pero va bien. Ruyamos. Va. Equilibrio, abro grande, abro grande. Uy. Son los aunque tú debes llamarlo. Un poco elaboramos la estabilidad, el efecto priva, estabilidad y el equilibrio. Si son los pios ejercicios que tú los puedes hacer a casa. Mira, comando. Por el giorno de hoy, habíamos finalizado. Gracias por seguir con este canal de física importante. poder aprender los ejercicios que te sean útiles para ti. Yo lo apoyo benísimo, benísimo. Mira, comando. A la próxima puntada. Si ancora no te has inscrito. Inscríbete a eso. De cuore, Pablo. ¡Ah!